Bienvenidos a esta nueva jornada de Seminario Internacional de Español de América eh, y tengo el honor de presentarles a Rodrigo Flores. Eh, Rodrigo, ¿te acuerdas en qué Agile nos conocimos? En 2015 puede ser, 2014 o 2015. ¿Fue el, el, de, el, de, el de Madrid o fue el de Salamanca? No, no, ¿De entonces... Barcelona. Barcelona, Barcelona. Ya, ahí nos conocimos. Es que les cuento que esto es una cosa que siempre, siempre que ves que puedo comentarla, la comento, porque para mí ha sido tan maravilloso. Ustedes saben que en rigor mi formación es de lingüística histórica, yo soy profe de historia de la lengua, y siempre los de historia de la lengua somos los raros, uh -huh. somos los outsiders, siempre dentro del mundo lingüístico, no sé, gana más, de, qué sé yo, la sociolingüística, la etnolingüística... La lingüística generativa, qué sé yo, la gramática. Eh, hubo un tiempo que en, en, en la escuela mía la, socio, la psicolingüística, el análisis del discurso. Hola, Javiera, pero siempre los de lingüística histórica somos como uno y somos como raros. Entonces, claro, yo me crié con, con, con esa idea de, de, estar ra, de ser rara, de estar sola, etcétera, etcétera, hasta que descubrí con mucha emoción, porque, claro, o esa es también la, la otra cosa. La maestra de Rodrigo es ni más ni menos que la Concepción Compani. Entonces Concepción es una mujer muy movida, muy, muy movida. Mi maestro, es Alfredo Matus, también un hombre muy movido, pero desde el punto de vista de la gestión, no de la investigación. Entonces, claro, a mí Matus nunca me dijo, por ejemplo, que había una asociación internacional de historia de la lengua española, que se reúne en unos congresos maravillosos cada cuatro años. Entonces, claro, cuando yo tuve la oportunidad de ir, yo fui a mi congreso, a mi primer congreso, que fue el año 2009, en Santiago de Compostela, muy emocionada porque ahí te encuentras a los grandes autores que lees. Y eso es, pero, una maravilla. Pero ahí descubro una cosa aún más maravillosa. ¿Y cuál es? Veo que hay mucha gente de, de 20 años, más o menos, eh, y me comentan que todo aquel outsider raro se une en el mundo en un grupo llamado Agile, que es la Asociación de Jóvenes Historiadores de la Lengua Española, los que hacen historia e historiografía de la lengua española. Y fue para mí una emoción, digo, pero es que yo siempre he estado sola, sí, yo también, yo también, eso, eso son todos los del mundo y se reúnen anualmente. Y a partir del 2010 yo empecé a ir a cada Agile que había. Y es una maravilla porque empiezas a ser, yo digo que es la familia Agilera, y, y los Agileros son tus hermanos, o sea, todos vibramos con lo mismo. Quizás en diferentes líneas, o sea, los que hacen historia de la lengua de morfología, los que hacen historia de la lengua de morfosintaxis, de fonología, de análisis eh, histórico del discurso, sociolingüística histórica, pragmática, histórica, eh, historiografía lingüística, pero luego, claro, te vas empapando, te vas conociendo y se generan ahí unas redes, que ya verás, Rodrigo, que es una página de agradecimientos de Agile, Palagile, en mi, en mi, en mi tesis. Entonces, claro, justamente, Barcelona 2014, ahí llega Rodrigo, y claro, para mí la maravilla era que Rodrigo se había hecho cargo de la preposición A, en la morfosintaxis histórica de la concepción compañera, ¡guau, ¡Wow, qué maravilla! Pero luego también Rodrigo eh, trabaja con lexicografía, tenemos ahí muchos puntos en común. Entonces, claro, trabaja para la Academia eh, Mexicana de la Lengua en lexicografía y trabaja en, en la UNAM, dando ahí clases, me imagino que de historia de la lengua y morfosintaxis histórica. Entonces, claro, una maravilla, cuando yo pensé, Armar este seminario, yo creo que tú fuiste el primero que escribí. <risa> sí, fuiste el primero. Y dije, Rodrigo, o sea, de los que trabajan con historia eh, de la lengua y además trabaja con lexicografía y además es un ex-agilero, o sea, tiene que ser él. Así que nada, quería dar esta explicación para que vean que no somos tan outsiders, eh, como se cree, que tenemos ahí una, una familia, una familia, mientras no hacemos el doctorado de jóvenes, aunque okay, imagínate, yo tengo 44 años y bueno, ya, ya los últimos no he ido, pero la idea de no doctor, investigador, ahí seas de, de, de pregrado, de máster o de doctorado, y ya luego en la asociación, que vamos a tener congreso el próximo año, parece, de, de historia uh -huh. de, la, de la lengua. Uh -huh. Así que, querido mío, el micrófono todo tuyo para que nos compartas ahí de, de tu saber. El título de la, de la, de la conferencia de Rodrigo: México a través de sus palabras, identidad y léxico. Gracias, gracias, Soledad. Bueno, pues antes que nada, agradecerte por la invitación y por el esfuerzo de reunir, eh, reunirnos en este coloquio, eh, en este eh, nuevo mecanismo que tenemos de, de encontrarnos. Y bueno, pues un placer, un gustazo encontrarme con todos ustedes. Bueno, eh, debo advertir una cosa: que como ya bien decía Soledad, yo me dedico a hacer gramática histórica, es mi área de especialidad, es algo que me dedico en términos generales, a hacer eh, gramática lingüística histórica. Eh, por azares del destino, he eh, trabajado ahora en, en el diccionario y, y estoy aprendiendo el oficio de lexicógrafo, gracias a, por supuesto, a mis compañeras, compañeros que llevan muchos años trabajando ya también ahí, que están formados además en la Escuela de Lexicografía. Y bueno, pues yo estoy ahí de aprendiente de lexicógrafo aportando lo poquito que, que puedo. Entonces, eh, lo que voy a presentar es precisamente parte de los resultados de estos últimos tres años largos o cuatro casi de, de trabajo en la Comisión de lexicografía Es por supuesto un trabajo colectivo, no es eh, mío en lo absoluto, es de toda la comisión. Eh, y bueno, quería advertir eso. Voy a, a, a compartir pantalla si me permiten. Sí. Sí. Okay. Se ve, ¿verdad? Sí, se ve. Sí. Bueno, eh, básicamente me interesa presentar hoy algunos de los resultados que tienen que ver con los contornos geográficos que hemos eh, eh, empleado en el diccionario. Eh, el diccionario es una obra que está a punto de, de irse a imprenta, está días, 20 días, casos 20 días de irse a imprenta, entonces estamos en una etapa de cierre y de correcciones últimas y eh, una locura absoluta, como podrán imaginar quienes han trabajado haciendo diccionarios. El título tentativo es Diccionario de mexicanismos propios y compartidos, Todavía está eh, pendiente el, el, el título eh, final. Es una obra que está bajo el auspicio de la Academia Mexicana de la Lengua. Eh, Company es la que dirige este, eh, este diccionario, pero tenemos una serie de académicos que eh, nos eh, ayudan en la elaboración del diccionario. Aurelio González, Ascensión Triviño, Tarcisio Herrera, Yolanda Lastra, eh, Pedro Martín Botragueño, Rodrigo Martínez Baráx, eh, eh, Fernando Nava y Polo Baliñas. Eh, cada uno con especialidades en historia, en lingüística, en antropología, eh, en fin, eh, enriquece por supuesto un montón el, el producto final del diccionario. Luego, estamos, eh, coordinados, perdón, estamos coordinados bajo el mando de Rocío Mandujano Servín, la coordinadora de los lexicógrafos, y estamos los denominados más iguales, que como saben en náhuatl, esto significa peón. Somos los peones del léxico. Y bueno, mis compañeros, por supuesto, compañeras grandes lexicógrafos, un, algunos de ellos con muchos años eh, trabajando ya en el, en el diccionario, otros somos más nuevos en este eh, terreno, pero bueno, en, en general, pues ahí estamos. Por supuesto, tenemos colaboradores externos, becarios y alumnos de servicio social, eh, a los cuales les agradecemos siempre su ayuda, porque sin ellos, pues el diccionario tampoco vería eh, la luz y sería lo que, lo que es. Eh, bueno, este diccionario, esta, este, esta nueva edición de Diccionario de Mexicanismos, tiene unos antecedentes, eh, por supuesto, el diccionario de Icas Balceta de 1899, el diccionario de Santa María, del de, de, 59, el de Palomar, de 1991, y también, por supuesto, el diccionario del Español de México, del Colmex, dirigido por Luis Fernando Lara. Además, otro antecedente directo, pues es el Diccionario de Mexicanismos, que editó la misma Academia Mexicana de la Lengua en el eh, 2010. Cabe señalar que esta nueva eh, versión del diccionario no es una segunda edición, está relaborado en su totalidad, tiene una nueva... Eh, estructura, los lemas están eh, hechos de otra manera, entonces eh, sí que es una base importante este diccionario, pero es otra cosa, es otro, otro tipo de, de diccionario corregido y aumentado. Eh, bueno ¿Cuáles son los motivos por los cuales se hace necesaria una nueva edición o un nuevo diccionario de mexicanismos al que eh, hemos titulado propios y compartidos? Bueno, pues por supuesto responde a la necesidad de tener un inventario léxico que responda a o que dé cuenta que muestre la identidad mexicana, nuestra herencia cultural, los hábitos lingüísticos de los mexicanos y el vocabulario propio de los mexicanos y compartido con América en gran parte, como veremos más adelante, y también en algunos casos con España. Este diccionario es un, es un diccionario contrastivo, lo cual quiere decir que no tomamos el léxico general del español, sino solo aquello, solo aquel léxico que es identitario para los mexicanos, que, con, que consideramos que es eh, identitario para los mexicanos, porque lo utilizamos eh, todos los días, porque forma parte de nuestra cultura y de nuestra variedad eh, en, en, del español. Eh, y hago aquí una pausa para eh, contar una anécdota que me pasó antes de trabajar en, en la comisión de lexicografía, yo trabajaba en la comisión de consultas de la academia, donde los hablantes eh, de a pie mandan sus preguntas sobre dudas que tienen. Entonces, en algún momento me tocó responder una consulta de un hablante que estaba indignado porque un obispo de una ciudad de México había hablado sobre los homosexuales llamándolos llamándoles invertidos. Entonces, eh, al, al usuario le, le llamó la atención porque en el diccionario invertido tiene la marca de eufemismo y entonces preguntaba por qué decirle invertido es un eufemismo de homosexual sería es un poco raro no en realidad pues homosexual es no marcado porque le tienes ¿Por qué tienes que marcar eh, eh, invertido como eufemismo? Entonces hicimos el rastreo histórico de la palabra invertido y salían cosas muy interesantes en los diccionarios. Utilizamos el tesoro lexicográfico eh, eh, de la academia y veíamos cosas como que empezaban definiendo invertido como si fuera un delito. Estaba marcado y estaba en los documentos jurídicos como un delito y luego años más tarde como si fuera un pecado y luego años más tarde como si fuera una enfermedad, y luego años más tarde como si fuera un eufemismo. Ninguna de estas eh, acepciones o definiciones coincide con la nuestra actual y moderna. Entonces, para eso sirven los diccionarios, para mostrar una fotografía fija de, de lo que somos, de, de lo que eh, eh, concebimos como eh, forma de nuestra eh, cosmovisión o como nuestra cultura. Entonces sí, eh, por supuesto, deja ver el, el, el, el pensamiento también de los lexicógrafos en buena, en buena medida. Eh, eh, y, y en ese sentido es una fotografía Fija de, de, un, de un momento de, dado de una variante o de una lengua. Eso me llamó mi atención, por supuesto, y, y creo también un miedo como lexicógrafo, porque eh, uno cuando define tiene que tener cuidado de no eh, dejar ir las propias creencias, las propias eh, eh, eh, formas de pensar, pero sí las generales, las que, las que eh, empleamos como, como comunidad hablante. Bueno... Eso es lo que queremos con el diccionario de mexicanismos, mostrar una fotografía del español de México y eh, americano en buena medida. Bueno, un diccionario contrastivo, como bien señala eh, Pedro Martín Botragueño, es un producto lexicográfico que pone en el centro de la discusión la convergencia y la divergencia entre variedades de una lengua. Y el, español, el, el diccionario de mexicanismos pretende hacer eso, mostrar las divergencias y convergencias eh, con el español eh, eh, peninsular, básicamente con una de las variantes que es la castellana. Bueno, creo que una parte importante del trabajo que hacemos es definir qué es un mexicanismo, vamos a entender o entendimos en el diccionario que un mexicanismo es una unidad léxica, simple o compleja, una expresión, un significado o una acepción que es caracterizadora del habla de México. Eh, los mexicanismos diferencian la variante mexicana del español peninsular y concretamente la de la variante castellana, ¿por qué? Porque vamos a compartir un montón de léxico con otras variantes del español peninsular como con variantes eh, eh, andaluzas o eh, eh, de las Islas Canarias, por ejemplo. Tenemos léxico compartido que eh, sí eh, entra como mexicanismo porque eh, constituye un, un léxico caracterizador también de, del habla mexicana el diccionario de mexicanismos propios y compartidos va a consignar pues mexicanismos y americanismos que eso es muy importante que están presentes en México desde una perspectiva sincrónica ok eh, compañía en la elaboración de la introducción de, de este nuevo eh, diccionario da cuenta de cuatro tipos de mexicanismos eh, seguramente se puede elaborar de otra manera el, el contenido del diccionario Pero creo que estos cuatro tipos dan una buena idea de qué es lo que encontramos en el, en el diccionario En el primer tipo tenemos voces que no son usuales, que son desconocidas Y cuando digo desconocidas no es que no las conozcan, sino que en España Sino que las consideran, no las utilizan y las, las reconocen como parte del habla de México eh, ese sería el primer tipo. El segundo tipo constituye construcciones que tienen significado integral en México y que carecen de significado de construcción en el español peninsular castellano. Se trata de pautas que hemos lexicalizado, estructuras que en el español de México y de América eh, solemos eh, eh, generar como un patrón léxico para generar, por ejemplo, interjecciones que voy a ejemplificar más adelante se trata pues de pautas estructurales que no se reconocen en, en, en la variante peninsular castellana. El tercer tipo, eh, en, se trata de voces formalmente compartidas con el español peninsular, pero que en México o en América han desarrollado algunas acepciones propias, mexicanas o americanas. Y el último tipo son voces que, siendo mexicanismos en su origen, en su origen no, hay, no, no tiene por qué ser etimológico, sino eh, cultural, estas voces, están en un proceso de generalización en el español peninsular castellano, es decir, han eh, rebasado las fronteras de México y de América, y se utilizan porque no hay otra forma de llamarle al guacamole, y se utilizan en, en España también, entonces constituyen ese, ese tipo de léxico. Bueno. Por ejemplo, voces no usuales en el español peninsular, o que no se reconocen eh, en, en, en España, serían por ejemplo agandallar. Lo tenemos marcado como mexicanismo, no, no lo tenemos documentado o consignado para otras variantes dialectales en América, pero seguramente habiendo aquí un público internacional americano podrían decirme si se, si las reconocen también como, como, como americanas o como de su, parte de su variante. Bueno, agandallar es un verbo transitivo, eh, se usa en un contexto familiar, aquí están las marcas, y eh, significa robar. Entonces, mi vecino agandalló la ropa del tendedero, es, robó la ropa del tendedero y se puede utilizar también como pronominal. Mi vecino se agandalló la ropa del tendedero. También puede significar obtener provecho abusivamente, que es una metonimia quizá de, de este primer valor de robar. En este caso también eh, eh, tiene el, el uso familiar y también se usa como pronominal. Me agandallé toda la botana de la fiesta. Este no se documenta en España, no se reconoce. Otro ejem ejemplo, ejemplo, <coughs> perdón, si me quedo con cimos. Doy clases por horas y siempre me pases. ¡Pobre! Tienes que tomar ahí pastillitas de miel. Uh -huh. O eucaliptus, algo así. <coughs> Perdón, ya, ahí va. Bueno, esto es común eh, en las clases. Siempre llega un momento en el que me quedo dos minutos sin voz. Oh. Bueno, tronado, referido a personas, un adjetivo familiar referido a personas. Cansada, ¿no? Muy tronada. Eh. O también eh, deprimida. Entonces, estas no están marcadas eh, geográficamente, ni tienen eh, ninguna marca de supranacional, por lo tanto, se entiende que pertenecen exclusivamente a México. Bien, eh, sácale punta, también como adjetivo, solo para México, eh, referido a persona obstinada, engreída. Eh, bueno, eres muy sácale punta, Juan, pero luego haces tomar. Eh, no, perdón. quiero hacer notar la importancia de los ejemplos porque este diccionario ejemplifica pero no son ejemplos directos de corpus. Eh, la razón por la cual no se ejemplifica de corpus es porque muchos de estos casos eh, o muchas de estas voces solo se reproducen en la oralidad. Entonces es muy complicado encontrar ejemplos en obras o en periódicos que den cuenta de este, de este tipo de, de voces. Entonces intentamos Ejemplificar mmm, con base en lo que encontramos en, en redes sociales, por supuesto con el conocimiento de los lexicógrafos, pero no, no citamos o no ejemplificamos a partir de, de obras. La semana pasada salía la cuestión de los ejemplos. Eh, eh, nos decía Roxana que eran muy importantes y que eh, había que, que, que ejemplificar, y, y en efecto, son, son parte fundamental, creo yo, de, de la, mm, del trabajo lexicográfico. Son un, eh, son un problema porque a veces no ejemplificamos lo que queremos, lo que estamos definiendo, eh, hay que tener mucho cuidado con, con, con los ejemplos, voy a poner un caso de un diccionario, no voy a decir de cuál, pero mm, solo para eh, mostrar... El problema que constituyen... A ver, déjenme... Hago esto. Creo que será más fácil. A ver. Y que tiene que ver con... Eh, con el, los ejemplos. Entonces, eh, pone este... Este diccionario... Eh, está definiendo bueno, la palabra bueno... Y eh, como ven pone... No sé por qué no me deja... Ah, ya sé, perdón. Ahí está. Y como ven pone las acepciones y en la, en la 3... Eh, ay, no, no está aquí. No, denme un segundo porque eh, no, lo, no lo copié bien y... Y si no lo no sabe entender. Eh, eh, bueno... El asunto de los ejemplos es que eh, a veces el mismo eh, ejemplo no corresponde con lo que estamos eh, intentando definir. Voy, voy, voy a ver, aquí está. No estaba esto? Mm. Me pasó lo que, lo que, justo lo que voy a criticar, que ejemplifico algo con lo que no es. Pues el diccionario dice precisamente esto. Dice, está, defini está definiendo bueno, y, y en, en la sección 3 pone, eh, bueno, expresión que se usa para hablar por teléfono o contestarlo. Y en el ejemplo pone, dígalo, escucho. No está, o sea, no, no puso parece. Bueno. No puso bueno, claro. No. Bueno. Es normal porque hay muchas cosas que controlar en en el trabajo eh, lexicográfico entonces eh, eh, claro pues no se faltó ahí el bueno porque este bueno es la entrada, no es, eh, no es parte del ejemplo bueno eh, de ahí que pues sí en efecto es muy importante ejemplificar, es muy difícil también ejemplificar correctamente y bueno es una de las tareas con las que nos encontramos eh, cuando hacemos estas eh, definiciones bueno regreso a, al asunto Sácale punta. Y el segundo tipo del que les eh, hablaba es, son aquellas construcciones que eh, eh, han adquirido un nivel de pauta en el, en el español. Y un ejemplo son estos, estas interjecciones que se generan mediante le o les. Tenemos por ejemplo esta, esta interjección híjole o híjoles que se usa para expresar preocupación. Híjole, ahora sí nos van a regañar. O para expresar asombro híjole, no puedo creer que eh, no me hayan depositado mi sueldo. Y hay un montón en el diccionario de este tipo de interjecciones, que son además supranacionales, me regreso un poquito, perdón, en algunos casos marcamos supran, si aparte si de México, en algún otro país americano, se eh, documentan. ¿Qué corpus utilizamos para comprobar esto? Por supuesto el diccionario de americanismos de, de la SAE. Y eh, también eh, han participado lexicógrafos, lexicógrafas de otros países que nos han ayudado a identificar este, este tipo de, de, de marca. Eh, con Andar tenemos también Andalés, el lema no está completo, perdón, la, la entrada no está completa, solo copié la, la de interjección. En, en Andar tenemos un montón de, de acepciones, pero como interjección, estas tres eh, se usa para animar o incitar, Ándale, ya cómprate esa bolsa, o para manifestar acuerdo o asentimiento. Está bien hecho el ejercicio, ándale. O para expresar sorpresa, ándale, los vecinos se ganaron la lotería. Bueno, crean pauta, no se reconocen en España, son en buena medida a, americanas. Chanfle o chanfles, ¿no? Se usa para expresar sorpresa o contrariedad. Eh, Chanfle, ya empezó a llover. Bueno. Este es el segundo tipo de mexicanismo. Uno tercero, un tercer tipo, es eh, aquellas formas que son compartidas, pero que tienen significados o acepciones mexicanas o americanas. Por ejemplo, el eh, típico caso de alberca, que en, en, en México y en América, o en algunos lugares de América, se reconoce como piscina. En España se utiliza alberca, pero con otros valores, no con el de piscina. O otro clásico, el de coger, que es supranacional, lo tenemos marcado como vulgar, y eh, que eh, significa practicar el coito. Eh, se reconoce pues en España sí pero se reconoce como un, un mexicanismo con esa acepción, con el de asir o tomar es mm, español general otro ejemplo de este tipo es hasta no la preposición que también en América creo que en Chile no no sé si, no sé si en el cono sur eh, se reconoce esta acepción que es que indica el momento de inicio de una situación o actividad el doctor llega hasta las 5, quiere decir llega a partir de las cinco bueno, pues eso en México es común y yo sé que es confuso para el resto de hablantes que no tienen este porque es límite generalmente, pero para nosotros es sí límite, pero también inicio. Entonces, bueno, un, un, un, un poco confuso el asunto. O el adverbio recién, que también se comparte con algunas zonas de América, como con el valor de tan pronto como. Recién llegues, nos vamos al cine. Tan pronto como llegues, nos vamos al cine. También existe en España, pero con otros valores que no son este, por eso eh, lo, lo documentamos en el Diccionario de Mexicanismos, por, a, por la excepción. Y luego tenemos un grupo que es un poco raro, que es el de Voces Generalizadas, que es un, una información que hemos añadido casi de último momento porque veíamos necesario documentar casos de voces que se utilizan por supuesto plenamente en, en México, pero que también tienen eh, documentación en el resto del mundo hispano. ¿Por qué? Porque se trata de eh, entidades que han rebasado fronteras por, debido a la ciencia o a la cultura, en este caso por ejemplo el ajolote, que es este bichito endémico de México. Pues claro, no hay otra manera de llamarle al bicho más que ajolote y eh, es mexicanismo, pero se utiliza en el resto del mundo hispánico. Entonces le hemos puesto la marca de generalizado. Por ejemplo, la excepción 2, que es para el, la larva de rana, esa no tiene la marca porque esa solo se documenta en México. No está tan extendido o generalizada. Otro ejemplo eh, de generalizado es el del burrito pues sí, tiene eh, un origen vean, cultural, evidentemente no tiene un origen, un origen etimológico en, en el español de México, pero sí cultural, que es el de esta comida eh, deliciosa que eh, ha extendido sus fronteras y pues es la única manera de llamarlo. Uno más, eh, Cantinflear, por ejemplo. No, pues está extendido, sí tiene un origen también cultural eh, mexicano y eh, ha extendido sus fronteras, por lo tanto lo documentamos como mexicanismo, pero como un mexicanismo generalizado. Bien. Este es un poco el concentrado de información que va a tener el diccionario, es aproximado, todavía estamos corrigiendo algunas cosas, quitando y poniendo información, pero sí que en esta eh, primera búsqueda de lemas y, sublema, y sublemas, hemos documentado 10.996, eh, entre lemas y sublemas. Eh, los sublemas suelen ser formas pronominales de verbos o plurales que se han lexicalizado, uh -huh. eh, van a constituir sublemas y bueno, es un número pues, eh, eh, grande de, de voces documentadas. Debo señalar que con respecto a la edición del 2010 o el diccionario de, de 2010 tenemos menos léxico y eso es muy interesante porque da cuenta de lo que está pasando, que es la globalización del, del léxico, la pérdida de fronteras. Eh, léxicas lex, y eh, hemos sacado un montón de léxico que creíamos y estábamos seguros de que eran mexicanismos y luego los tienen documentados ya el diccionario de la RAI que actualiza cada año su base de datos o que están documentados por todos lados en televisión o en, pre o en prensa española entonces pues nada, nos estamos globalizando también en ese sentido y parece ser que los, los diccionarios contrastivos empiezan a perder sentido empiezan a, a, a tambalearse claro si vemos por ejemplo Tampoco hay fronteras claras entre el español de México y el español americano, dado que tenemos, tenemos eh, 6.044 veces la marca de supranacional. Es decir, más de la mitad eh, o rondando la mitad, porque ah, en la eh, tabla anterior no estaban acepciones, y aquí sí están acepciones. Eh, por eso digo más o menos la mitad de, de, de lemas, perdón, de acepciones, están compartidas por, por, por América, con una, con dos o con muchas variantes del español americano, de modo que pues, eh, también hablar de, de un solo español americano empieza a, a, a tomar sentido, por lo menos desde la perspectiva léxica, luego tenemos un montón de fenómenos fonéticos, fonológicos y morfológicos sintácticos que no compartimos y que dan identidad, pero por lo pronto en, en, en el léxico se empiezan a romper las isoglosas que creo que eso es eh, muy interesante. Eh, y luego tenemos solo 41 casos de voces generalizadas, que les decía que esta es una información que ha entrado casi de último momento al diccionario por la necesidad de 41 lemas que veíamos que era necesario documentar como mexicanismos, como guacamole, tequila, mariachi, eh, bueno, ese tipo de léxico que es identitario de México, que se utiliza en todo el mundo, pero que, chocolate, por ejemplo, pero que, eh, pues, se ha extendido. Bueno. El asunto que me traía aquí, que eh, quería comentar con, con ustedes, es el tratamiento que hemos dado eh, con respecto a la variación intradialectal en México. Eh, claro, pensar que México es solo un, una comunidad de hablantes homogénea, pues es eh, incierto, no es, no es verdad, porque tenemos muchas, muchas variantes eh, dentro del mismo país. Eh, ¿Cuál es el objetivo? Pues dar cuenta del léxico común y diferente también entre las variedades eh, internas a México. Por ejemplo, muestra de ello son estas voces, botarse, que se utiliza en sonora, que significa emborracharse. No se reconoce en otras partes de, de México, sino en esta zona del eh, eh, noroeste mexicano. Eh, chincual en Colima, con el, el valor de deseo intenso o de algo, tiene el chincual de ir al baile. No, no se documenta en otras eh, variantes dialectales mexicanas. O, por ejemplo, de cuejo, que es un bichito horrible en Aguascalientes, eh, y que eh, también es típico, eh, el léxico, pues, de esa zona. Estos bichos están por donde quiera, pero se le llama de diferente manera, dependiendo de, de la zona. O banqueta, que en Yucatán significa mesa. Y entonces, por ejemplo, un colega eh, andaluz, eh, Javier Puerma, me decía, banqueta en en eh, Córdoba se utiliza con el mismo valor de mesa. Y claro, por, por lo que les decía hace rato, pues se deja, ¿no? Está, es léxico compartido con Andalucía eh, o con una zona específica de Andalucía, pero lo vamos a dejar o lo dejamos porque eh, pues sí, es obvio que compartamos eh, en, buen, buena, en buena medida léxico con, con el, las variantes andaluzas. Bueno, entonces el objetivo era dar cuenta de todas estas variedades y lo que nos encontramos fue... Ah, bueno, en el diccionario no está marcado el léxico de México general, es decir, el que compartimos todos no tiene marca, el que comparten solo algunos, algunas ciudades o algunas regiones, si sí tienen la marca, por ejemplo, ahí tenemos en Sonora, en Aguascalientes, en Colima, en Yucatán, que son estados de, de la República Mexicana. Eh, los que están generalizados no, no llevan ninguna marca, por ejemplo, eh, Fachoso, que parece estar extendido en toda la República, que es alguien descuidado, mi compañera o mi compañero es muy fachoso, entregó un reporte pésimo, se entiende en todo México, por lo tanto no lleva marca. Eh, o, eh, por ejemplo, también vaciado vaciada, eh, persona muy simpática o graciosa, está extendido en, el, en, en México y no lleva ningún tipo de marca. Eh, chamaquear o eh, de ida y vuelta eh, tampoco están marcados porque se entienden en, en cualquier parte de México. Y luego, algo curioso, es que tampoco marcamos el léxico chilango. ¿Qué es el léxico chilango? Es el, el, el, el léxico de la Ciudad de México, de Ciudad de México. Es el léxico que se habla en la capital. Y no está marcado porque tenemos un montón de hablantes en, en, en Ciudad de México. Entonces, es, eh, eh, está muy generalizado, eh, sí que constituye un gran número de los hablantes eh, de la República, y porque además... Eh, Convivimos en esta ciudad hablantes de muchas regiones, es decir, es la capital y por supuesto que hay hablantes de todos lados de, de México y del mundo, y hemos decidido no, no marcarlo. En, en mi opinión personal, yo lo, yo, yo lo marcaría. Me acuerdo mucho que en algún momento con Concepción peleamos la marca de españolismo en el diccionario de, de la RAE, que no existía hasta hace muy poco es decir, el guay, oh, eh, no se me acuerdo otra, pero guay no estaba marcada como españolismo, aunque solo se entendiera en España eh, que era eso. Y eh, me acuerdo que en las comisiones que tenía concepción eh, de, de gramática y de lexicografía, discutía y peleaba porque se pusiera la marca, es que no estaba ni registrada, estaba mexicanismo, pero el diccionario mismo no tenía españolismo. Entonces, esto constituye más o menos lo mismo. Eh, en no marcar el léxico eh, chilango, pues tiene también sus eh, eh, sesgos de darle preferencia a una variedad. Bueno. Eh, no está marcado, tenemos léxico que yo por ejemplo que no soy de la capital, yo soy de Aguascalientes que es centro norte de la república, eh, no entiendo y que me cuesta mucho trabajo como de fresa que es de frente, es un juego de palabra entre fresa y frente, pero yo no lo escuché hasta la comisión y me tuvieron que explicar, bueno, o chale que es típico representativo del habla eh, chilana, bueno, esas no llevan no llevan nada. ¿Cuál es el problema de los contornos geográficos? Bueno, los problemas son, el primero, que no hay un acuerdo en la representación geolingüística de México, si no tenemos zonas dialectales bien definidas. Se han hecho intentos, Pedro Martín Bucragueño ha hecho grandes eh, aportaciones en este sentido, pero es que hay un continuum en dialectal que no coincide estrictamente con los, continu, con, con los límites ge, eh, geográficos o sociopolíticos. Entonces, decir que una palabra es del sur, o es del norte, o es del centro, pues es a veces muy aventurado porque eh, a veces tenemos léxico que se documenta en el norte, pero también en el sur, pero no se documenta en el centro. Entonces, ¿cómo marcamos eso? Es raro que estén polarizadas estas voces, eh, en fin, no hay, no hay un límite geográfico eh, estricto o eh, eh, discreto en, en, en, en, en las variantes dialectales de, de México. Faltan corpus, por supuesto. No hay corpus actuales que se que den cuenta de la multiculturalidad eh, o de la variación lingüística. Eh, están, por supuesto, corpus, pero que son de los años 70 del siglo pasado y hace falta dar eh, eh, pues una revitalizada a estos, a estos corpus. Y luego... O un problema más, el carácter oral de muchas de estas voces. Entonces, eh, en nuestras búsquedas perdíamos días, horas y semanas buscando documentación de cosas que sabíamos o que sabemos que existen, pero que se documentan en el habla eh, coloquial y, y, y del día a día y que, por supuesto, no van a estar escritas en, en los periódicos o en, en las obras literarias. Bueno, de todas formas... Ya habíamos decidido hacer, eh, eh, marcar geográficamente el léxico y pues había que buscar soluciones. Ah, bueno, a este asunto hay que añadir que tenemos um, hasta 68 lenguas distintas, lenguas indígenas en México, lo cual aporta además un montón de riqueza eh, léxica al español. Están aquí las 11 familias que... Eh, eh, el, el, Inali, que es eh, la, quien se encarga de eh, trabajar con las lenguas indígenas, ha, ha, ha proporcionado y veamos, vemos que están pues, distribuidas por todo, por todo el país. Yo soy justo de esta zona que está en el centro, que no tiene contacto con lenguas indígenas y se nota un montón, porque en mi varia, además de no tener un, un, un, un soporte cultural, eh, indígena porque no tenemos platillos tradicionales como en otras zonas, porque no tenemos fiestas tradicionales como en otras zonas, bailables, músicas tradicionales, eh, eh, si tenemos otras cosas de cultura, era una zona eh, de paso ferroviario, entonces tenemos una cultura del ferrocarril enorme y, y muy rica, pero no tenemos soporte o sustrato indígena, y se nota porque en el léxico no damos cuenta, no sale. Frente a la zona eh, del sureste, que el léxico del, que, que ha dado o que han dado las lenguas mayas ha, ha enriquecido un montón esa zona. Bueno, ¿qué soluciones tomamos? Pues redes de informantes locales, nuestros primos, nuestras primas son nuestros informantes a los que debemos tener hartos porque siempre les preguntamos: oye, tú que vives en Guadalajara, dices así, dices así, cómo lo documenta, cómo lo, cómo lo pronuncias, qué significa. Otros diccionarios que ya señalé al inicio, lexicones, vocabularios, tesis que tengan que ver con el léxico mexicano, artículos, notas sobre las variedades del español de México eh, y, bueno, documentación en búsquedas exhaustivas en corpus de diversa índole. El, el, el Google, el Twitter, el Facebook, siempre y cuando podamos comprobar el origen de los hablantes, pues son buenas eh, eh, bases de datos para eh, comprobar la variedad o la extensión geográfica de las voces que queremos documentar. Eh, tenemos en estas 32 mm, eh, marcas, estos 32 contornos geográficos que corresponden a las ciudades con las que eh, eh, se distribuye o en las que se eh, distribuye sociopolíticamente el país. Solo no tenemos ejemplos de una variante que es, eh, o de, un, de una ciudad que es eh, Nayarit. Eh, si sí está documentado en, en zona como Occidente o también en, en duplas como en Nayarit y eh, Colima, pero solita no tenemos documentación. ¿Significa que no hay léxico propio de Nayarit? Pues no, significa que el diccionario está hecho por humanos con limitaciones y que no podemos dar cuenta de todo el léxico ni de todas las variantes, a pesar de que la gente muchas veces nos proporciona el léxico. Nos llegan a la academia, oigan, no tienen en su diccionario tal palabra, métanla. Claro, luego los hablantes piensan que eh, es propia de su variante y, su, y, y eso está extendido en todo el español, es, es de, de todos los hablantes. Eh, del español, pues, por lo pronto, 31 marcas que están en el diccionario eh, con estos contornos ah. geográficos. Además, ah, bueno, ejemplos, ahí están, ¿no?, que regularmente vamos a tener cosas de comida o de cultura, como en Aguascalientes, mi ciudad, esta preparación que se llama chasca y que no se le llama así en ningún otro lado porque tiene en Ciudad de México la, el nombre de esquite que está aquí remitido eh, o eh, expuesto mediante remisión, eh, o cosas como, tan simples como en otras variantes dialectales de México, el lote en vaso. Bueno, pues en mi ciudad se le llama chasca y es esta cosa deliciosa. Eh, o en Baja California Sur, eh, queco, que significa coscorrón y que se pues, eh, reconoce ahí y en ninguna otra parte. O en Colima, eh, charabasca, persona platicadora que hace reír. Igual yo no la reconozco, eh, la documentación está para Colima y lleva la marca pues, de Colima. O eh, en Chiapas están eh, eh, estas tres acepciones para nicapitú, eh, perdón, nacapitú, que es eh, una gorda, un, esto que están viendo aquí, una tortilla gruesa de maíz rellena de eh, patachete, que es un frijol verde y grande, o la medida, por ejemplo, que por metonimia también es el eh, nombre. Bueno, eh, en Zacatecas, porque el otro día vi que alguien ponía en el chat, alguien estaba en Zacate de Zacatecas y decía que había que tenían un léxico de Zacatecas, eh, pásenselo a la academia, por favor, porque esta es la única voz que tenemos para Zacatecas. Luego tener estas Zacatecas, eh, por supuesto, en la parte norte o en el Bajío pero más en la parte norte, también compartiendo léxico, pero la, la única palabra documentada para Zacatecas es esta, y seguramente tendrá un montón de léxico propio y, y que lo distingue de otras variantes. Además de las ciudades, tenemos grupos de ciudades, en Aguascalientes y Guanajuato, es decir, por zonas que comparten geográficamente el INDES, pues se van eh, creando estos, estos contornos. Y... Otro tipo de contorno, ah, bueno, aquí tienen ejemplos: Alberjón en Puebla de Veracruz, que son colindantes, y bueno, este no lo iba a dejar pasar: chilena. En Oaxaca y Guerrero, composición musical eh, bailable de la familia de los sones, que alterna partes instrumentales y coplas cantadas. Va a poner un pedacito porque. Eh, buscando la etimología que es algo que no hacemos en el diccionario pero que quise ver para ver si era por Chile pues sí sucede que era música que traían eh, navegantes a esta zona que es eh, eh, costa y pues se quedó como chilena sí funciona bueno al menos algo de México. y cuando baila la chilena porque la sangre caliente se calentó en la mente y se me olvidan las penas y es que bailar la chilena recibe no acontecimiento mis compañeros viento sintiendo la fiesta ajena el baile de la chilena es profundo sentimiento que va vistiendo por dentro al ir corriendo en las venas como tropel de caballos en una tarde de apuestas van llegando a mi memoria recuerdos de Pinotepa el fresco de la mañana, aroma a campo y floresta, serenada por las noches con guitarra como orquesta. Así recuerdo a mi tierra, así era mi pinotepa, modesta en sus pretensiones, pero grandiosa en sus fiestas. <risa> A ver si reconocían algo de la música, del folclore, que está ahí representado los chilenos. Bueno, pues eso es mexicanismo porque está en Oaxaca, en Guerrero, chilena es el tipo de esta composición musical. Bueno, tenemos otros contornos que son por regiones, que eh, son regiones sociopolíticas también, pero que abarcan diferentes estados de la república. Entonces, en el Bajío, que nadie sabe qué es el Bajío porque a veces incluyen una ciudad, a veces la quitan, además parece responder más a, un, a una eh, distribución industrial y no geográfica. Entonces, el Bajío es una zona eh, eh, industrial que se reconoce como eh, parte de, de México y que también comparte el pues, eh, el noreste, el noroeste, el, el sur, el sureste, pues son zonas que eh, se pueden medio delimitar, pero que no, por supuesto, no son cerradas y que ahí pues tenemos de todo. Bueno, eh, por ejemplo, Caico en el occidente es canica, eh, canica de vidrio grande, yo la reconozco y... Por ejemplo, Aguascalientes no forma parte del occidente, pero la reconozco. Eh, eh, de hecho, Aguascalientes no forma parte de ningún lado, está ahí entre el norte y el, el Bajío, no es occidente, pero comparte un montón con Jalisco, un montón de léxico quiere decir. Eh, por ejemplo, esta la reconozco, pero está marcada en el occidente. Claro, ¿qué ponemos en el occidente y en Aguascalientes? Eh, mm, las marcas geográficas se, se empiezan a, a complicar en ese, en ese sentido. Eh, anular en el sureste, chupar lentamente en la boca algún dulce, caramelo, etc. Eh, pues en el sureste, esa es la, la, la marca. O en el noroeste, peine eh, destramador, de, de peine de grandes, eh, de dientes gruesos, por ejemplo. Eh, igual, si yo no, no, lo, no lo reconozco. Esta distribución de contornos geográficos eh, plantea problemas. Y los problemas son eh, que tenemos casi una tercera parte de las marcas geográficas distribuidas en el sureste y en el noroeste. Es decir, esas dos marcas geográficas se llevan todo el mandado, mucho más el sureste. El sureste tiene casi 3.000 eh, eh, voces en el diccionario. En el nor noroeste tiene 106 eh, marcas o está marcado en 106 eh, lemas. Claro, el noroeste eh, eh, eh, eh, contiene un montón de, de, de, de ciudades, de zonas, y además tiene un montón de lenguas indígenas de sustrato. Entonces mucho de ese léxico tiene que ver con, con léxico indígena o, de, o pues de lenguas indígenas. Y en el noroeste, que también tiene eh, un área, unas una zonas de, de lenguas indígenas o eh, que, que conviven con lenguas indígenas, es el norte, que es el linde entre eh, México y Estados Unidos. Y entonces mucho del léxico del noroeste está también eh, pasado por eh, léxico que viene directamente de Estados Unidos o de las, eh, o del Spanglish, eh, bueno, en esa zona. ¿Cuál es el problema? Que luego tenemos un montón de eh, contornos geográficos que tienen dos, tres, o un, una voz. Y eso empieza a ser raro, porque si damos cuenta de un, si un contorno geográfico solo tiene una voz, pues estamos haciendo notar que o nos falta documentación, o ese contorno geográfico tiene que estar dentro de uno más grande porque sería raro que solo Zacatecas tenga esa palabra y que no la tenga a, eh, San Luis o, Sa o Aguascalientes, que son colindantes a ese estado. Bueno, pues eh, sí, tenemos 65 contornos geográficos, una tercera parte de los demás está distribuido entre el sureste y el noroeste, y una tercera parte de los contornos solo aparece o solo tiene una vez, una, solo aparece una vez. Y la pregunta es que a Axcala o en, More, en Nuevo León no tiene el léxico, pues seguramente sí, Probablemente no lo hemos documentado y probablemente esté extendido a otras, a, a otras ciudades de, de la República. Bueno, creo que ahí terminaba eh, la presentación. Voy a terminar con este léxico que compartimos mexicanos y chilenos según el DLE: bóveda en México y en Chile, en Chile y en México, en los bancos, cámara para guardar dinero y objetos o papeles valiosos, despelucar, desplumar, con el sentido de eh, quitar el dinero. Eh, encochinar, poner sucio, eh, roto para persona maleducada y agripar, eh, causar gripe. Bueno, México y Chile unidos hasta el fin. <risa> Gracias. Gracias, querido. Qué tema más interesante. Mira, antes de abrir la, la palabra... Sí, también a mí me pareció despelucar y encochinar, me parecieron eh, para mí, que no son o no son usuales o no se usan, o quizás se usaron, están en, en desuso, pero esa también es la gracia del diccionario, está siempre ahí actualizándose. Sí. Eh, una duda mía respecto al, a la edición del 2010, esto es de nueva planta, partieron de cero, eh, ¿Qué sucedió ahí? Porque también Concepción Company dirigió el del 2010, uh -huh. si mal no recuerdo. Sí. A ver, yo estoy poco enterado porque eh, han pasado 10 años desde la desde que empezó esta edición. Entonces a lo mejor ahí Rebe, que está aquí, y que es mi compañera en el diccionario, me podría ayudar y sirve que se las presento, es mi compañera, mi eh, gran amiga de la comisión de lexicografía, eh, también alumna de Company y ella tiene más tiempo en la comisión, entonces a lo mejor me podría ayudar eh, con esta eh, pregunta, porque eh, según entiendo, si me corrige ella eh, mejor, eh, sí que se, se hizo una nueva, una nueva planta. Gracias por la palabra. Eh, mucho gusto saludarlos a todos. Eh, naturalmente no tengo una respuesta preparada, pero intuitivamente, bueno, yo tengo como unos eh, cinco, quizá para seis años en la comisión. Eh, es decir, tampoco estuve en el inicio del planteamiento de este nuevo, no nueva edición, sino nuevo diccionario. Eh, pero... Sí hay reformas eh, muy profundas a, respecto de la primera planta. Eh, tanto el tratamiento, por ejemplo, de... Mm, eh, no sé si en algún ejemplo se, se reflejó, de los que presentó Rodrigo se reflejó, pero, mm, por ejemplo, no separamos en, esta, en, esta nueva, en este nuevo diccionario eh, homónimos. Digamos, eh, nuestra, nuestra forma de agrupar los lemas es justo por la forma y no tanto por la etimología, y eso quizá no estaba tan declaradamente sistematizado en la primera planta. Entonces, digamos, ese es solo uno de los aspectos, pero es un aspecto muy robusto del diccionario, que se ha cuidado como con, con mucha, mucha intención. Otro de los asuntos que me parece que han sido que se distinguen de la primera planta, es la atención más cuidadosa hacia los aspectos gramaticales del léxico. Eh, no solo en los verbos que de sí mismo piden un tratamiento cuidadoso por la estructura argumental, etcétera sino en general de las locuciones, de los adjetivos, etc. ¿no? Entonces, eh, este diccionario tiene respecto al otro, tiene más cuidado o más atención o en, en lo gramatical o en la, en, en la interficie entre gramática y léxico, eh, en, eh, le da como mayor predominio a las formas, ¿no? Y eso suponemos y esperamos que facilite la consulta, porque un, un consultante pues, no tiene por qué saber de homonimias o de polisemias y tal, él va y busca la forma. Entonces eso ha tenido eh, reformas importantes. Eh, lo que sí puedo decir con mayor seguridad es que esta planta del nuevo diccionario ha sufrido cada sesión constantes y profundas adecuaciones, ¿no? Seguramente todos ustedes lo conocen muy bien, uno tiene su plantita o su criterio y le sale un nuevo problema y tiene que volver y tiene que volver, ¿no? Entonces, sí, la, en resumen, la planta es distinta, distinta de la primera, pero por supuesto la primera se tomó como, como base, indudablemente. Ya, yeah, qué interesante. Siento por todo lo que acabas de comentar que este diccionario está más pensado en el público común, usual, o sea, que sea de más fácil llegada, porque hay un, hay un problema que lo, lo conversamos la, la semana pasada con Roxana, hay un problema con el lexicógrafo, desde que la lexicografía pasó a estar en manos de los lingüistas, a veces los lingüistas se olvidan del público usual, y llenan con marcas y, y, y, y, y matices, por ejemplo el tema de la homonimia, que, que lo, lo, lo comentaste muy bien, es un tema que hasta el día de hoy no hay un, un acuerdo respecto a qué se entiende por homonimia, eh, y eso, que, ¿qué le va a preocupar, qué le va a interesar, qué le va a afectar a un usuario común? Entonces creo que quizás pensaron en, en, en ese aspecto. ¿Qué sucede con el diccionario de Lara? Porque el diccionario de Luis Fernando Lara así como el diccionario de la editorial Clarín en la Argentina, o el que publicó Seco con, con Olimpia Andrés y Gavino Ramos, son tres ejemplos únicos dentro del mundo hispánico, en donde se trabaja con un diccionario integral, no diferencial. Eh, y claro, ese es el proyecto de Lara de hace mucho, mucho tiempo. Quería preguntarles eh, a ustedes como, como, como usuarios, como hablantes mexicanos, ¿Ha tenido un éxito ese diccionario o no? Yo, yo creo que sí, bueno, por lo menos en, en, en nuestra experiencia, como, incluso como consultantes regulares del diccionario, eh, creo que sí es eh, un diccionario que se suele citar en, en, las, en los trabajos o en, en, en la bibliografía de los alumnos, eh, yo, yo, yo diría que sí. Sí. Eh, por supuesto que es un trabajo totalmente distinto al que, al que hacemos nosotros. Yo mismo fui becario en 2009 de, de, de Luis Fernando Lara y, y claro, eh, cuando veo el trabajo que hacía ahí, que hacemos nosotros, eh, pues es otra manera de operar distinta y, y, y, y las dos por supuesto válidas y, y buscando objetivos también muy, muy, muy. Eh, particulares. Yo creo que, que es un, un diccionario de, de consulta regular, no sé revés si tiene alguna eh, respuesta a esto. Sí, eh, coincido enteramente, es un diccionario pa, también para los mexicanos de, de altísima consulta, y creo que es especialmente relevante decir que, a diferencia del, de los diccionarios de la academia, el diccionario, el DEM, el de Lara, tiene consulta online, tiene una versión digital. Entonces, bueno, digamos, es una, es una razón de otra índole, pero es decisiva para, para la difusión del, del trabajo y del diccionario. El Diccionario de la Academia, el, el, el que ya, la primera edición, pues, se agotó y no se volvió a imprimir, eh, no, o sea, el, Vamos, la difusión editorial de Mide Lejos fue la misma que la del Colmex, la, la de Lara. También yo creo que por eso, pensando como en los alumnos de la universidad, pues buscan, ellos ponen en Google léxico mexicano y lo que les va a dar es el diccionario de Lara, ¿no? Eh, la academia todavía no ha estado en, en posibilidad de hacer una versión electrónica y hemos proyectado o esperado, mandado una carta a los Reyes Magos para que en los próximos años se pueda se pueda subir, ¿no? Pero sí, definitivamente tiene una distribución importantísima. Qué bueno. Que yo soy ¿no? súper larista, ¿eh? yo soy pro-Lara, para mí Lara es un, un grande de grandes, y claro, el objetivo de Lara era que el hablante mexicano dejara de usar y de tributar eh, el diccionario de la lengua española, que se llama así ahora el Diccionario de la Real Academia Española, y empezar a usar este diccionario, que es un diccionario integral pensado para mexicanos, que yo encuentro que es un plus maravilloso. Claro, claro el asunto es que es un diccionario de corpus, eh, y muchas voces no se documentan eh, porque no salen en corpus. Entonces... Eh, mm, Ahí se le quita un poco el estatus a, a todo este léxico oral que tenemos, que es riquísimo y que... Y que... Eh, es muy importante también porque es con lo que se comunican a diario los, uh, los hablantes eh, mexicanos, con lo, que nos, con lo que nos comunicamos, pues, y que en, en muchos eh, casos no está documentado. Claro, el diccionario de mexicanismos de la academia, esta nueva no, edición, está llena de vulgarismos, pues sí, porque es el, el, el, el del día a día, ¿no? De, más bien del léxico vulgar, del léxico, eh, eh, la otra marca se me fue, eh, Oxeno. Oxeno. Despectivo. Despectivo, obsceno, vulgar. Claro. Y, y, y mucho de ese léxico, pues, no documentarse porque es tabú, porque eh, no se puede escribir, pero si se dice todos los días, pues no está registrado en el, en, en el, en, en el diccionario de, de Mexicanismo, de, perdón, en el de Luis Fernando Entiendo que es, eh, es, son objetivos también distintos. Son objetivos distintos. Entonces, qué bueno, porque van a venir a complementarse. Entonces, y esa claro. es, la, es la gracia. También otro punto que les quería comentar es, eh, bueno, el tema del ejemplo, que es clave, eh, fundamental dentro de la, de la tradición lexicográfica hispánica, que también lo comentamos la clase pasada, uh -huh. que al final se terminó emulando la ausencia de ejemplo de la tradición académica, eh, siendo que es algo que no había que hacer, eh, y lo que me gustó mucho, y que tú bien dijiste que es un verdadero desafío, es muy complejo, es inventarse los ejemplos, porque las más veces el, el, el ejemplo inventado puede graficar mucho mejor eh, lo que podría darse quizás en un periódico, o en un chat, o en un Twitter, o lo que sea. El, en ello, y ay, me da una pena que no haya seguido eh, publicándose, o hay un diccionario integral de lengua española que es de la editorial SM, el clave que lo dirigió la Concepción Maldonado, una grande de la, de la lexicografía. Y ellos eh, se dedicaron a eso, a inventar ejemplos, pero hace ¿qué? 15, 20 años atrás, ejemplos eh, con, con, no sé, feministas, progresistas. Entonces es una maravilla, y es un diccionario que está online, es una maravilla ver los ejemplos. Son, son a mi juicio, una cátedra de cómo redactar un buen ejemplo para la definición de un diccionario. Lamentablemente, después de la crisis del 2008 española, no pudieron sacar una, una nueva edición, pero lo comento, se los comento, porque por lo general uno se va al diccionario online de la Real Academia, pero está este clave, que es una maravilla, y qué bueno saber que el de Lara también está online, o sea, son, porque el de Clarín estuvo en un momento online, Cerró todo, el de seco nunca está online. Y son grandes ejemplos de obras integrales que tenemos que recurrir nosotros. Al final, siempre nos vamos al, al, al, a, la RAE, a, la RAE, a la RAE, a la RAE, y no, o sea, es maravilloso que se pueda dar eso. Y ojalá, Rebeca, que Reyes escuche y esté el diccionario de mexicanismos online también, es lo, es lo necesario. Hay, ojo, que a veces hay temas con derecho de autor, si es que lo van a publicar en papel. En la Academia Chilena nos pasó eso, que lo publicamos en papel y no lo podemos eh, publicar online por los derechos de, de autor del diccionario, el duech, el diccionario de, de Chile. Entonces, es, esa es la carta a los Reyes MAX, poder llegar a un periodo de... De derechos, sí, sí justo. Claro, mira, ahí está. Ah, clave, ahí está. Sí, y son unos ejemplos estupendos, lo, lo, lo triste es eso, que llevo una vigencia de 20 años y lo ideal es que un diccionario se vaya renovando, qué sé yo, cada 7 años se habla, por lo general. 10 ya es mucho, pero, pero hay que hacerlo. Eh, por lo que hablabas de Nayarit la ausencia de, de, de voces de Nayarit, yo creo que hay que volver a una dinámica, y fíjate que es una dinámica que en la tradición hispanoamericana la empezó un mexicano, Melchor Ocampo, Melchor Ocampo tuvo este, este plan como el Oxford, de eh, avisar por los periódicos, al final no resultó, no le resultó bien, tiene un diccionario que es muy pequeñito, pero lo que él quería era que colaboremos todos, o sea, señores, el diccionario es un, un trabajo en equipo, obviamente que va a haber un, un grupo de personas que van a tener más habilidad, que sé yo, para definir, para catalogar, para etiquetar lexicógrafos, pero es un trabajo que implica y que convoca a toda una comunidad lingüística. Entonces sería muy buena estrategia que quizás la academia abra esa posibilidad. Como, bueno, porque imagínate cómo se van a sentir los de Nayarit. ¿Qué van a pensar? La, va a haber un titular tendencioso, la Academia Mexicana no quiere a Nayarit, o cosas del estilo, ¿no? Entonces, un poco como invitar a que la gente colabore, al que el hablante colabore. Yo sé que eso implica tiempo y que haya alguien que esté atento a recibir información, pero lo, lo digo más que nada por, por el tema. Este, y lo último que comento para, para abrir la palabra, que al final me quedo hablando sola, me impactó el problema de la zonificación en México. Uno que piensa que las cosas ya están listas, ya están hechas, sobre todo pensando en México. O sea, el, el, el, el, el país con la mayor concentración de números de hablantes de lengua española en que todavía no se logre... Hacer una, no es que lo digan en sentido negativo, lo digo muy emocionada, me encanta que quede ese trabajo por hacer, siempre digo, nos queda tanto trabajo por hacer a los lingüistas, siempre, entonces es una maravilla, y que se de este problema, que Rodrigo lo presentó de manera tan maravillosa, estos cruces de zona, que a veces eh, extrapola el límite geográfico físico, lo encuentro simplemente maravilloso, o sea, es un trabajo que está por hacerse. Fíjense que justo estábamos en clases antes, y estábamos reflexionando en torno a eso, la crisis de la dialectología a nivel de lengua española. O sea, recién en los últimos, ¿qué será?, 15 o 14 años, la Inés Fernández Bordoñez partió con el proyecto COSER en, en España desde la Autónoma, eh, está ahora una de sus discípulas, la Carlota, haciéndolo en, en, en Canarias, eh, bueno, todo lo que, lo que trabaja la Pilar García Mutón, la próxima semana tenemos América, bueno, América es de Cuba, pero, pero está en este momento aquí en, en Madrid viviendo, y es discípula de la Pilar García Mutón, que también es una gran promotora de volver a la, a la dialectología, nos toca eso, tenemos que volver a salir y hacer trabajo dialectal, que es carísimo, pero de alguna manera nos lo debemos. Entonces, claro, quedé así como, ¡pam! se encendió una luz roja y digo, Dios santo, yo ya daba por hecho, que esto ya estaba y está por hacerse y es fundamental, es fundamental. O sea, el país de ustedes es un pequeño continente, siempre lo digo. Entonces se, se, se merece algo así. Quedé, les juro, quedé contenta, es como es el, el hambre intelectual que, la, que lo llamo, cuando queda algo por hacer y uno, pero ¿cómo? Entonces está ahí. Lo aviso a todo el mundo acá, que son todos hispanistas, que son cosas que, que quedan por hacer y, y que son necesarias. Lo dicho, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Se da, ahí en, se da algún tipo de diálogo en el, en el chat o no? Porque hay, hay, hay gente que no le da por hablar, eh, o alguna duda, algún comentario. Estamos muy silentes. <risa> No. Muy bueno, bien, dejó, muy bien. Me dejó Gabriela, sí. eh, perdón, me dijo Gabriela eh, ¿Mm? su correo para meter léxico de Zacatecas que. Ay, qué bueno, qué bueno. Oye, yo tengo una gran amiga zacatecana que es discípula de la Inmaculada Penadez, o sea, ella trabajó con fraseología y todo. Le voy a contar también esto, o sea, hay que de alguna manera generar estas redes de informantes, y, y nada, iremos pensando para que se vaya ahí alimentando eh, este diccionario, aplaudo esta planta que es muy innovadora, es muy revolucionaria, o sea, darle voz a la oralidad es clave, Mira, acá está el Diccionario Español Básico de Juan López Chávez, que vale, vale mucho la pena. Eso, ir a los repertorios clásicos, que a veces, y claro, hay que hacer ahí un trabajo contrastivo histórico y todo, pero, pero sirve mucho. Gracias, Gabriela. Muchas gracias. Muy bien, queridos, yo creo que estamos cansados. Bueno, yo acá, yo estoy con el horario español, son entonces, sí, son mis 11.10 de la noche. Eh, sí, interesantísimo, interesantísimo. Eh, bueno, si no hay, no hay más comentarios, porque yo creo que quedamos todos ahí con ganas de que aparezca este diccionario pronto. O sea, va a ser un regalo de fin de año, ¿no? Sí. Ya. ¿Qué editorial? Espasa, sí, no lo recuerdo. ¿no? Ya, maravilloso, maravilloso. Eh, sí, dan ganas, acá están todos ahí muy con, con, no hay preguntas porque estuvo muy buena la presentación. Eh... Sí, sí, cuando llegue el diccionario a sus manos, se encuentran errores, encuentran que las palabras que no marcamos se dicen en sus países o cualquier comentario o corrección, por favor, háganse llegar a Rodrigo o a la Academia o a la Academia Mexicana de la Lengua porque seguramente... Recién salido este diccionario, empezaremos a corregirlo. Siempre, eso pasa con los diccionarios, nunca terminan, y están ahí siempre renovándose, son, son increíbles. Lo vamos a hacer, yo creo que es la, que, que es la clave, ¿no? estar siempre ahí eh, colaborando con, con los diccionarios, que además son tan maravillosos, son tan apasionantes. Rebeca querida, gracias, gracias por, por, por asistir hoy y complementar a Rodrigo, Rodrigo querido, gracias enormes por esta estupenda presentación, me voy muy contenta y voy a estar ahí pensando, estoy obsesionada con la zonificación, a tal punto que todos invitados, porque estoy armando justamente este simposio para celebrar los 100 años, idea de nuestro querido Antonio Corredor, que, que entre las ideas que le iba saliendo el día de su comunicación era celebrar los 100 años del emblemático ensayo de Pedro Enríquez Bureña sobre la sonificación, que la semana pasada Juan Valdés Dominicano nos dio ahí otras aristas, unas una sombras, luces y sombras de estos sabios ¿no? del, de la vieja escuela, Así que nada, estaremos ahí reflexionando sobre sonificación, que hay que volver a ello, insisto, hay que volver a, a la dialectología. Así que nada, lo dicho, Rodrigo, un abrazo enorme. Gracias, gracias, Abrazos. Queridos todos, nos vemos la próxima semana con Cuba, no lo olviden. Abrazo, adiós a todos.